Te, te voy a dejar dos temas, si los podemos desarrollar. Eh, uno es el nivel de construcciones que se ve en la ciudad, eh, sobre todo teniendo en cuenta que, que utilizas eh, las mismas cloacas, la, la misma luz, el mismo gas el mismo agua que estaba hace más o menos eh, 30 años. ¿no? Estamos hablando de, la, de las estructuras soterradas. ¿no? Y por otro lado, si sabés algo de Calf, o nos podés contar algo, porque siempre es como un agujero negro de información, porque no, no entendemos mucho. Eh, hay, creo que también ahí se debe manejar una torta impresionante. Ahí creo que es como, es como Vaca Muerta, no hay mucha grieta, porque nunca escuchás muchas voces que expliquen qué pasa ahí, cómo se decide, quiénes son los que entran, quiénes son los que salen. Y después por los apellidos que se ven, ¿no? Eh, siempre está, o, o vinculado al clan petrolero ahora, que está... Eh, de apellido Pereira, responsable del de sindicato de petroleros privados... ...para los que nos mareamos con mucha info desde hace prácticamente de su fundación... O es sea, una familia que está dentro de, de lo que es esa, ese conglomerado empresarial... ...que se llama sindicato de petroleros privados... ...y después, por otro lado, porque creo que hay un desconocimiento... ...tenemos un desconocimiento tan grande de los verdaderos negocios... ...que realmente pensamos de que eh, es una ciudad eh, maravillosa... Y desconocemos lo que puede pasar, no sé, en Casimiro Gómez y todo ese laburo. ¿no? si Te tiré así un, un fixture de laburo. mira eh, la orientación oficial en la ciudad es valorizar el suelo urbano y las obras, que se, las obras civiles que se realizan. Tiene ese objetivo de valorizar ese suelo urbano para la especulación inmobiliaria. Para mí el ejemplo notorio de ello es la situación que se vive en, en, en, el, en el río, todo lo que es la zona ...del río, de cómo se está valorizando eh, esa zona... ...justamente para la especulación inmobiliaria... ...hay un interés muy fuerte donde está Cordeneu... ...que es una sociedad entre el Estado Municipal y el Estado Provincial... ...que justamente lo que buscan es, es este aspecto... ...ya quieren, ahí en esa zona hay un pulmón, muy, muy, un pulmón verde muy fuerte... ...creo que es uno de los más importantes, que es la Isla 132... ...y allí se le quiere modificar eh, la posibilidad para construir grandes torres... De hecho, ya se aprobó una eh, y vos a calcular lo que va a significar eh, la construcción de torres en esa zona. Prácticamente, si nosotros permitimos que eso avance, el río Limay eh, puede ser un río Achelo pues, como consecuencia de toda la contaminación que se va a generar allí. Eh, y por otro lado, entonces, esta es la orientación. Que todo el conjunto de las obras civiles, las obras en la ciudad, tienen este, este objetivo. Valorizar el suelo urbano para favorecer a la especulación inmobiliaria y eso encarece eh, el, el precio de la tierra, vos calculás que hoy un trabajador necesita casi 300 salarios para poder comprar una vivienda, cuando hace 30 años capaz que con 40 salarios lo hacías. Es decir, es impresionante eh, este tema, bueno, con toda la situación de los al, alquileres como repercute. En relación a lo que vos me señalas de Calf y, las, y la cuestión de las obras... Eh, otro... Hago un paréntesis, sí. y no te olvides de lo que me iba a contar, pero un alquiler en un lugar más o menos... Este asequible en la ciudad, estamos hablando de 45 lucas. O sea, estamos en esos niveles. Estamos en nivel Para que se sepa, ¿no? Exacto, cualquier trabajador lo sabe muy bien, que es destinar... 45, 50 lucas para, para, por mes, o sea, para entrar el trigo. Sea, no, el nivel... para entrar ese son tres salarios, porque calcular depósito, mes inmobiliaria, bueno, es una locura. Perdona que te interrumpí, Sí, pero no, está dar... bien, pero es parte de ese proceso que vive en la ciudad. Eh, se valoriza mucho el suelo urbano con este objetivo de la especulación inmobiliaria. Eh, y sobre el tema Calf y este, lo que vos me señalás sobre las obras el otro día ocurrió un hecho que para quizás lo que no conozcan, el ex presidente de Calf señaló que salió a andar en monopatín y se le rompió el monopatín por los bacheos y el presidente del bloque del MPN o alguien del bloque del MPN le salió a contestar entonces vos en un hecho que ocurrió por Twitter podés ver el entramado que existe porque la concesión de Calf se prorrogó se, se votó por 20 años. Entonces, ahí nosotros también tuvimos un planteo de auditoría porque acá el, el gran punto es la apertura de las cuentas contables, ¿no? de, estas, de, de esta cooperativa sí. que no tiene una función de cooperativa, sino que es una empresa dirigida por el MPN. Claro, porque eh, eh, son todos empresarios los que están. Digamos. Son todos empresarios, pero además tiene, es, tiene una dirección política muy clara con el gobierno, con el gobierno local. Ustedes están eh, hasta... En el, caso de, en, el, en el caso de en el caso de en el caso mío estoy hasta julio hasta y después julio. en julio asume un compañero Esteban que también es un, un trabajador eh, judicial y que está vinculado a la lucha del ambiente y después hay otros compañeros que, que asumen en, digamos en este lugar de una banca colectiva y de una práctica ¿no? que venimos desenvolviendo que es la rotación de hasta de este dentro lugar. de cuatro años. Esta banca en particular, la que se ganó en este último en la última elección, es de dos años. Es de dos años. Porque por, por las reformas son de dos años, por eso los mandatos nuestros son, son de seis meses, siete ah, meses. está bien. Por eso te preguntaba cómo te, ya te iba en julio. Pero bueno, es importante tener en cuenta que estamos hablando... De, de trabajadoras y trabajadores en lugares donde se deciden también condiciones de vida porque si no uno se pregunta ¿quién decide el, el boleto colectivo? alguien que nunca viaja en colectivo ¿verdad? absolutamente, así que bueno eh, me parece esto es lo importante para nosotros que eh, a partir de esta intervención logremos ser una herramienta de, en la lucha colectiva por estos reclamos y a partir de ahí se desarrolle una experiencia y una capacitación eh, no, de los trabajadores justamente para nuestro objetivo final que es, bueno, un gobierno de los trabajadores eh, una reorganización social sobre otras bases sociales así que bueno, ese, en eso estamos Dale, bueno, muchas gracias César. Gracias Pablo, muy amable eh, Nosotros nos despedimos hasta eh, para que enfoco ahí hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago nos vamos a encontrar dentro de prácticamente siete días, acuérdense que también está todo nuestro material corriendo en el canal de YouTube de Cartago TV y en la página de Facebook de Cartago Televisión. Hasta la semana que viene, acá por nuestro canal con más Cartago.